Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en este momento desde el área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl, aquí en San Francisco de Macorís. Por una herencia, dos hermanos se entraron a palos y se hirieron en el sector Hermanas Mirabal hace unos momentos. Se trata de Roberto Cruz Guzmán y de su hermano Wilton Cruz, quienes fueron conducidos al área de emergencia de este Hospital San Vicente. No, que fue a, fue a mi casa, que a quemarme la casa, echéme la gasolina, a ver, y me pareció, yo tengo un lado muerto, la silla, la silla rueda me la rompió. La, me la echó gasolina, me la echó gasolina a la casa para vaya pa, pa, pa, pa, pa va a, a la casa, está ahí, está ahí. Él también está herido, con tú No, no, no, porque él fue a mi casa a quemarme a, a la casa, a quemarme a, a la cama, y me echó gasolina a la casa. ¿Y dónde fue eso entonces? con una pieza que él me dio allá y me, con un cuchillo, me, me, me quemó la cama, me la cama me la quemó la cama, me la quemó la casa. Yo voy para el coité ahora a poner la denuncia. Que fue a quemarme la casa. Dice que yo firme, a que yo firme para sacarme de mi casa. Pero un problema de que tienen... Mira, yo tengo un Un problema ¿verdad? que tienen de... de porque aquí quiere, este quiere decir una herencia. Di que que, que, que, que este firme. te firme. Este, sí. Eh, que, que, que yo firme, por pues, la casa que no es mía. Una casa que es un, un del de señor que me reconoció. Y, y ese no es mi papá, mi papá de Nueva York. Ese él quiere que yo firme en un documento que yo no puedo firmar. Porque esa casa no es mía, esa casa es de esa gente. Mi papá está vivo. En tanto que uno de estos hermanos, específicamente Roberto Cruz Guzmán, fue conducido hacia el cuartel policial en esta ciudad. Es todo por el momento. Regreso con ustedes al estudio.